Se volvió a escapar el Chapo Guzmán. Ayer sábado se escapó el peligroso narcotraficante y líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Las autoridades del Penal Federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, se percataron de la fuga luego de que Guzmán Loera ingresara a la regadera de su celda y se tardara demasiado en salir a las 8 de la noche con 52 minutos. Ingresaron a la celda y se dieron cuenta que había un hueco rectangular de 50 centímetros de ancho y alto que conectaba a su vez con un túnel por donde se fugó. Así lo informó la Comisión Nacional de Seguridad mediante un comunicado emitido casi a la una de la mañana del domingo, mientras que los detalles del túnel de escape fueron dados a conocer por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en conferencia de prensa esta mañana. El túnel por donde se escapó el Chapo tiene 1.7 metros de alto y hasta 80 centímetros de ancho y recorre una distancia aproximada de 1.500 metros, desembocando en un predio en la colonia Santa Juanita, en el municipio de Almoloya de Juárez. El túnel tenía alumbrado, tubería de PVC, oxígeno y hasta una motocicleta. El Chapo, reconocido como el narcotraficante más poderoso del mundo, permaneció recluido apenas 16 meses, había sido recapturado el 22 de febrero de 2014, luego de haberse fugado por primera vez el 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Es una responsabilidad que hoy tiene apuestas el gobierno de la república, el asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelva a repetir.